Chilavista vista marina es otro de los lugares perfectos para gozar en este mes de junio cuando se celebran las aventuras al aire libre. Aquí se realizan decenas de actividades incluyendo hacer ejercicio a la orilla de la bahía que también cuenta con una vista hermosa. Además para los amantes de la navegación cuenta con uno de los estacionamientos más grandes de embarcaciones en todo el condado. Comenzando por la espectacular vista, este parque cuenta con juegos para niños, área para caminar, patinar, canchas de voleibol y todo tipo de deportes y actividades recreativas. El parque, establecido en South Bay en 1984, tiene planes de cambios. Uno de los proyectos más importantes es en la, la zona costera de Chulavista, en la bahía en enfrente de Chulavista. Vamos a desarrollar un hotel de más de 1,600 habitaciones y un centro de convenciones muy grande también. Y va a crear miles de puestos de trabajo uh, permanentes y va a contribuir millones de dólares, miles de millones de dólares a la economía de la región. Por esto y más, no deje de visitar el Chulavista Marina Park, un área perfecta para relajarse y disfrutar del aire limpio, las embarcaciones y pasar el tiempo con sus mascotas. Por eso te invito que junto a toda tu familia sigas explorando San Diego y disfrutes de todas las aventuras al aire libre durante este mes de junio. Soy Felipe Castañeda y nos vemos en otro punto de nuestro bello puerto de San Diego.